La pregunta tiene su origen en una curiosidad que siempre ha existido. ¿Serán pocos los que se salven? En la mentalidad del que preguntaba, la respuesta lógica hubiera sido solo se salvarán los que pertenecen al pueblo judío. Pero a Jesús no le gusta contestar a esta, clave de, esta clase de preguntas y sí aprovecha para dar su lección. Esfuércense, dice Jesús, en entrar por la puerta que es angosta Esforzarse es luchar, pelear, batallar Por ingresar por la puerta angosta Que por lo mismo ofrece dificultades y exige renuncias El reino es exigente, no se gana cómodamente Es decir, seguir a Jesús afronta conflictos, renuncias y persecuciones Tal como su maestro para fomentar parte del número de los salvados, no basta con haber tenido familiaridad con el Señor, sino que requiere vivir con el Señor para obtener con Él, haciendo siempre el bien. En el banquete del reino, junto con los patriarcas y profetas, habrán muchos desconocidas personas que nunca fueron tenidas en cuenta los últimos mientras que algunos de los que se tenían por más dignos, los primeros, quedarán fuera del reino. En la actualidad casi no se suele hablar de este asunto, pero todos los llevamos colgando, colgado, o si se prefiere, lo arrastramos, en la sombra que nos acompaña siempre, porque más que intentemos desentendernos de ella, y no podremos quitarnos de encima este asunto porque brota de lo más hondo de nosotros mismos. Es el ansia de vida ilimitada, que es constitutiva de nosotros mismos. Es parte.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 Husano. ...de nuestra identidad, y el que dice que esto no le interesa ni le importa, miente. La, re, la repugnancia instintiva que sentimos ante el hecho de la muerte, es la demostración más clara de que el anhelo por el más allá es constitutivo de nuestro ser. Jesús hoy nos diría que no basta con pertenecer a la iglesia, o haber celebrado la Eucaristía y escuchado su palabra. En el sermón de la montaña ya nos había avisado. Entren por la entrada estrecha, dice Jesús, porque ancha es la entrada y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. El reino de Dios es exigente y a la vez abierto a todos. No se decidirá por la raza o el grupo a la que uno, uno pertenezca, sino por la respuesta de fe que hayamos dado en nuestra vida. Al final del Evangelio de Mateo se nos dice cuál va a ser el criterio para evaluar esta conversión. Me dieron de comer, me, me visitaron, etcétera. Ahí se ve que en qué sentido es estrecha la puerta del cielo. Porque la caridad es de lo que más nos cuesta. Algunos llegan a decir, Dios es tan bueno que yo creo que nos va a salvar a todos. Ciertamente que Dios es tan bueno que envió a su Hijo al mundo para que el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Sin embargo, requiere nuestra cooperación. Esfuércense por entrar, dice Jesús. Este esfuerzo no es otra cosa que la cooperación a la gracia de Dios. Vivir en la fidelidad a Dios y a rechazar el pecado. La puerta es estrecha, pero con la ayuda de Dios muchos logran atravesarla. Que el Señor los bendiga.